Hola amigo, hola, hola amiga, nosotros somos Cranion. El poder del rock. Esta es una banda que está trabajando, que tiene una buena presentación de, de banda, música, trabajo, compromiso, tiene sus redes sociales actualizadas, disco original, trabaja, se siente, y aquí lo está viviendo, bueno muchachos. Bueno pues anunció rápido que Cranion, van a terminar la premios sexta edición, una organización que premia puro talento nacional, puro talento mexicano para el mundo y pues te queremos hacer una invitación padrísima estamos muy agradecidos contigo porque has compartido nuestros videos por tus likes por tus views tenemos más de 700 mil views de dame tu ropa <música> festejarlo contigo en el hdx o hendrix el 3 de agosto y suspiro, y oh, oh, oh, oh. de va a estar muy chido la verdad, tenemos una gratitud inmensa contigo, Craniano, Craniana, que nos ves, porque nos, nos están encumbrando, pues eso es lo que busca cualquier artista, y porque en verdad, en verdad, le echamos todos los kilos y todas las ganas para que esta música sea de tu agrado. Entonces vamos a tener una promoción especial para ti. En la descripción hay un link para que puedas hacer la compra anticipada y ahorrarte un billetín, solo para ti, que nos sigues y que nos compartes. Estamos muy agradecidos. ¡Légale, Llegale, llegale. Ya no Regresa ahora Vuelve pronto Por favor No lo olvides, 3 de Agosto, Hendrix Bar Cranion, El Poder del Rock ¡Ay, pues! güey, <laughs> güey. <laughs> Los actores se declaran Escenas vivas, llenas de verdad Trabajos mezquinos, que no se trajo en el alma Mis frases perfectos, mucho que ocultar Y no es posible que te adelante las pautas We're gonna